Un hombre denunció este lunes ante la institución del orden que es maltratado por su hijo en el sector Olimpia de esta localidad. Nicolás Fría interpuso una querella contra Nicauri Frías de 31 años de edad, quien fue apresado por agentes de la Policía Nacional por supuestamente agredirlo y robarle algunas pertenencias en su vivienda. El hey, vicio, Ese, hey, estaba, eh... ¿qué pasa? Que yo, yo me faltaban 500 pesos, yo tenía 2.500 pesos. Entonces yo le dije a la mamá, eh, eh, eh, los, los, los 500 pesos están aquí. Dice, dice no, de, de, de, están ahí. Entonces él, él se mete al cajón porque no tiene donde está, y puse. Entonces, ella eh, hace tiempo que tiene, se usa el servicio, me ha partido brazo Y, y me dio una, y me, y, y me había mandado al hospital anterior. Entonces se puede agarrar y ahí, que, que me saque de ahí, porque a, a ella no se le puso la mano y ahí está ella. Y después cuando él me dio la, la trompa, que, que, le, que los vecinos fueron a acudirme a mí, que no había sido por los vecinos, me mata. Entonces él, eh, yo dije, ve, pues ahí se llevó los 500 pesos que habían aquí, me dijo la, la, la, la mujer mía. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Yo le pido a la autoridad que, que, que, que por favor, que le, le, yo lo que, que le pongan dos o tres meses, a ver si se... yo lo voy a conseguir, tío, tres veces y no coge cabeza. Y se, y se pierde matica, se pierde los tenis, me lo coge, me lo empeña, la ropita, buena que sea, para ir vicio. Entonces se está agarrando de ahí y, y no es así. Mientras que el detenido explicó que solo discutió con su padre porque este golpea a su madre. No, que no va, es que él quiere darle golpe a la mamá mía y, no, y no hace todo eso. ¿Qué quiere darle golpe? La mamá mía siempre. ¿Por qué entonces? ¿Qué es en la cojito, una vez en la frente. ¿Y qué representa la justicia, entonces, más adelante? No que haga justicia? Pero yo no la he hecho nadie, ¿Puede inocente? porque qué se catáloga con una persona que tiene...? Yo lo que trabajo, ella y que ve, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entonces? Que esto es mal coico. Le iba a dar la uña a ella y a el mundo y yo no sé. Bueno, entonces, ¿por qué tiene la situación? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué le está tirada de golpe no? No, se fue inocente Yo No he hecho nada. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú pedís? ¿Qué y bueno. la situación de los bichos, que él dice que tú tienes, que te drogas, por eso es la situación. Siempre sí, yo no lo molesto a él, hey, que le gusta ponerse la mamá mía. Bueno. ¿Dónde tú ya te has hecho? cuándo? El sábado. ¿Cómo es el nombre tuyo? No, entonces fue defendiendo a tu madre, que ah, tú lo no hiciste, ah. de tu madre. ¿Cómo el nombre tuyo, viejo? Mi cabrillo. ¿Y qué decían las autoridades? ¿Están detenidos? No sé qué van a hacer. ¿Hm? No sé qué van a hacer. Papi lo que quiere tener eso, porque ahí cayó preso, porque él le dio golpe a ella y la cortó. Y yo lo saqué ahí después de cinco días. Entonces él le dio cuida que me andaba buscando a mí y él a él. Y lo soité, entonces ahora la da para mí. Para NTN, Iliana Durán.